La verdad que una tremenda iniciativa de parte del Ministerio de Agricultura. Claro está, con el apoyo del Presidente de la República, nosotros entendemos que es muy atinado, todo el mundo sabe cómo la preocupación que tiene el pueblo dominicano por los eh, productos de primera necesidad, el alto costo, la canasta familiar. Vemos esta feria, cómo se está motivando. Aquí estamos representando siete provincias, lo que nosotros vemos que hasta ahora ha sido un éxito. Saludamos y celebramos eh, eh, que se sigan haciendo ferias de este tipo, esto se va a expandir, según nos ha manifestado el ministro por todo el país. Esto es algo que viene a dinamizar a este sector, al sector agrícola, que verdaderamente es quienes son los responsables de llevar la alimentación a todos los ciudadanos que vivimos en la grande metrópolis de aquí, del campo, es que llegan esos productos a los grandes mercados. Recientemente ya se promulgó lo que es el proyecto de ley de aranceles cero para una cantidad de productos. ¿Cómo evalúa esto para la población y cómo impactará en la economía nacional? Fíjate, es algo provisional, pero por, apenas por seis meses. Eh, ya fue promulgada, es algo que va a pasar en un corto tiempo. Eso es una medida del, del gobierno para garantizar de que en un determinado momento no haya un desabastecimiento de algún determinado tipo de producto. Pero en nada eso amenaza a la producción nacional. Están garantizados los productores nacionales que van a colocar sus productos en el mercado, pero sí siempre al precio más justo posible para la clase consumidora. Okay. ¿No pretende llevar esta feria en algún momento allá a Sánchez Ramírez, a Cotuí, al corazón? Fíjate, en esta ocasión se hizo, se está haciendo por región. Ahora nos no, no correspondió a nosotros lo que es región eh, nordeste, habemos siete provincias, eh, eh, en una ocasión yo sé que se va a ir girando y entendemos que en algún momento nos va a tocar a nosotros como Sánchez Ramírez, ser también anfitriones, aunque en esta ocasión aliado con otros hermanos de la provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez, hermana Mirabal, Samaná, todos aliados, Monseñor La Vega, todos unidos, pues estamos llevando a cabo esta gran feria que de verdad viene a satisfacer las necesidades de muchos municipios de estas comunidades.